Muy bien, retornamos con las informaciones. Vamos a revisar también eh, qué ocurría en el panorama internacional. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el eh, trabajo de las distintas, eh, los distintos medios de comunicación. Se han, se han mostrado también lo que ha significado en las últimas horas la victoria eh, en Argentina después de la jornada de los comicios electorales. Fernández ha ganado en primera vuelta, abre un nuevo ciclo político. Eh, Argentina, eh, precisamente, Está reflejando aquello, se conocían los resultados preliminares y ya se tenían esta, eh, estos resultados. Dentro de ellos, los argentinos, por ejemplo, eh, se dice, han puesto fin a un ciclo de modelo de gobierno de Mauricio Macri. Eligieron en primera vuelta cuál es el porcentaje con el 48% de los votos al candidato de Frente de Todos. Al kirchnerismo también, Alberto Fernández como nuevo presidente de la Nación, Cristina eh, también a la vicepresidencia una elección polarizada recordemos eh, ya que se ha relegado a las restantes fuerzas a porcentajes casi testimoniales al actual mandatario que eh, había obtenido poco más del 31% de los sufragios logró sumar los 40 puntos y remotar 8 puntos más, sin embargo no le alcanzaron para ir al frente del, eh, de la izquierda y con estos resultados que estamos viendo al 48% el 48% en todo caso de los votos eh, el frente de todos gana en Primera vuelta y se da un viraje total a las políticas en Argentina.